Amigos, retornamos nuevamente por aquí, conversamos en esta noche con Felipe Vallejo, consultor internacional de comunicación estratégica. Felipe, hemos analizado la comunicación desde el gobierno. Ahora, tú bien decías al principio, ya el panorama que se ve es que el presidente Abinader será el candidato nuevamente del PRM. Ahora, mediante la estrategia de comunicación que se lleva a cabo desde el poder ejecutivo, ¿pudiera esto crear las plataformas, la coyuntura para poder tener facilidad al presidente de optar por una reelección, Felipe? Claro, mucho más fácil del poder, sin lugar a dudas, si no preguntan en la Medina, sí. que apenas ganó con el 50, o casi 52% en 2012, y luego con toda la maquinaria del Estado y un estilo muy bien marcado, porque siempre he dicho que el gobierno 2012-2016 de Medina, con todas las irregularidades y críticas que le pudiera hacer, en términos estrictamente comunicacionales, fue una obra maestra desde el principio hasta el fin, cuando se realiza entonces Medina, con un 62%, es decir, sí. sacó un 12% más en cuatro años. Entonces, desde el Estado, evidentemente, que es eh, mucho más sencillo y con mayores posibilidades de éxito en el caso ahora de Luis Abinader. Sin embargo, este nivel de exposición tiene que dosificarla de manera urgente para que no desgastarse tanto y, en segundo lugar, que cuando el presidente hable, sea una novedad de verdad sea novedad, sea noticia, causa impacto esto es lo que hacía también Medina salía José Ramón Peralta a decir eh, en pocos días más el presidente le, le hablará al país y estaba la semana entera todo el mundo sí. especulando qué es lo que iba a decir Danilo Medina porque hablaba poco y cuando sí. hablaba causaba impacto en el caso del presidente Abinader él entiende que tiene que distanciarse de su antecesor y hablar más seguido y sobre todo entiende que estamos en crisis y por ende tiene que estar siempre presente, pero es un presidente candidato que no lo olvide aunque sí. no ha dicho que va todo indica que así es, porque incluso si recordamos, en enero de este año se ratificaron a nivel interno en el PRM la modificación de los estatutos para permitir que se alineara con la Constitución y así permitirle a Luis Abinader optar por la reelección. Ese estilo de comunicación, sin embargo, debe ser más dosificado. Felipe, hablamos de dosificación y de temas interesantes que pudiera comunicar el presidente, pero hay un gran segmento de la población que ha externado su aceptación del presidente esté así siempre conversando con el pueblo. Un segmento, gran parte de los sectores más populares dicen que el presidente debe siempre hablar, que sea necesario. ¿Qué te parece esto? Pienso que sí, pienso que es interesante que siga hablando, sobre todo cuando tiene actividades públicas los fines de semana. De nuevo, no siento que exista una línea general de comunicación, este mito de gobierno, donde el presidente tenga una línea establecida, por ejemplo, como lo tenía Medina con la visita sorpresa y la inauguración de escuelas. Recuerda, sí. todos los viernes, si mal no recordamos, todos los viernes Medina inauguraba, aunque fuera una aula, pero la inauguraba todos los viernes. Y luego todos los domingos visitaba una zona del país para evaluar qué podía hacer el gobierno en términos de la, del financiamiento. El presidente Abinader semana a semana se mueve mucho, tiene muchas actividades, es muy trabajador, pero no todavía no capto cuál es la línea general de comunicación del presidente Abinader y creo que eso es lo que tiene que revisar. Tiene que estar presente, sí. Pero respondiendo a qué línea estratégica, ¿cuál es el objetivo de estar siempre presente? ¿Solamente estar presente? Porque estar por estar no creo que sea sostenible en el tiempo. Muy bien. Eh, Felipe, nuestro país vive una situación en estos momentos a nivel del panorama político. Un PLD que viene de una situación de ser derrotado. Una fuerza del pueblo que nace del PLD encabezado por el presidente Leonel Fernández. Vemos que los partidos minoritarios se siguen agrupando entre los que es Fospredón. Y el caso del PRD como tal de Miguel Vargas, vemos que intenta nuevamente levantar el vuelo. Desde esa óptica, ¿ve tu fortaleza o nuestra oposición necesita asumir un rol más activo en materia de comunicación, Felipe? Los partidos de oposición. bueno, sí, pienso sí. que nunca van a estar completamente integrados porque el PLD y Fuerza del Pueblo tienen una diferencia personal entre sí. sus líderes. Mientras uno de los dos esté ahí, pues obviamente que no habrá oportunidad de reconciliación. Más aún cuando todo indica que de la cúpula y sobre todo del danilismo, la candidata Presidencial será Margarita Cedeño. Imagínate ese panorama. Sí. Estás enfrentado personalmente con el líder del PLD y presidente actual del PLD, y encima te ponen a tu ex esposa como candidata presidencial. Es decir, te vas a enfrentar con ella en las generales junto a Luis Abinader. Sí. Todo un morbo político en torno a este tema que, evidentemente, impide que de alguna forma esos partidos se acerquen. Porque, Pero al final de cuentas, que hay que preguntarse? ¿Cuál es el objetivo de un partido? Llegar al poder y permanecer en el poder. Hoy por hoy, Fuerza del Pueblo y PLD están fuera del poder. Su objetivo sí. primario es tener alguna oportunidad en el 2024. Lo veo difícil, pero deben tener alguna oportunidad. Y la única oportunidad es que se unan. Pero mientras tanto, tienen que ir fortaleciendo sus eh, organizaciones. Lo están haciendo en ese sentido. PLD y Fuerza del Pueblo por su lado. Creo, sin embargo, que el PLD por fin ha entendido que su rival en este momento no es Leonel Fernández, es Luis Abinader. Y así lo ha, hecho, así lo ha manifestado Margarita Cedeño con críticas muy severas al gobierno, Abel Martínez por el tema, sobre todo haitiano, y Domínguez Brito atacando directamente a Abinader con el tema de la corrupción. En estos días o semanas le había pedido una PCR de la, de la corrupción. Ya entendieron que su rival en este momento no es Leonel Fernández, es Luis Abinader y el PRM. Y creo que en ese sentido los partidos han comprendido su rol en este preciso momento y, sobre todo, el PLD, que está llamado a definir su candidatura presidencial, aunque fuera del tiempo legal, el de las leyes electoral y el régimen y la ley de partidos, sí. el 2022 es el año de donde sabremos los de, de manera definitiva los candidatos presidenciales que tendremos en el 2024, Luis Abinader, Leónel Fernández y probablemente si fueran este domingo me parece que sería Margarita Cedeño. Ok, Felipe, ese panorama que tuve con Margarita Cedeño resulta también interesante ante lo que tú has explicado de la posibilidad de... de la, pero... El caso de la Fuerza del Pueblo, en un momento, recuérdate que se rumoraba que habían supuesto acuerdo o alianza estratégica con el PRM. ¿Esto tú entiendes que ya se ha despejado esta, esto de la Citi, de la gente, la Fuerza del Pueblo trilla un camino independiente, Felipe? ¿Tú puedes percibir esto? Sí, se percibe definitivamente. Incluso te doy un ejemplo específico. El caso del senador eh, Bauta, como sí. se le dice cariñosamente. Bauta eh, hizo eh, caravanas con Luis Abinader, tomándose, tomado de la mano, elevando los brazos, abrazados arriba del vehículo, en innumerables ocasiones, y ahora es su primer crítico. Sí. O sea, sale a los terrenos a decir que el, el presidente no ha cumplido, sale a decir que obras públicas no ha cumplido, sale a decir que este gobierno es un improvisado, es decir, se han distanciado de una manera dramática, sí. y ya de una forma clara, porque el mismo, la misma persona que hizo de candidato con, con el PRM para ser senador, hoy por hoy su mayor crítico. Entonces, eso deja claro que, el, que Fuerza del Pueblo detectó temprano que tenía que distanciarse del PRM para tener una oportunidad real de independencia y de candidaturas para el 2024, y así lo han hecho. Yo creo que ese es trabajo, para bien o para mal, para los intereses particulares, en función del objetivo de distanciarse, lo ha logrado. Ok, Felipe, quedaría pendiente, como tú has dicho, ver qué ocurre en el proceso interno del PLD, ante las aspiraciones que estamos hablando de Margarita Cedeño, pero también las aspiraciones de Abel Martínez y Domínguez Brito. ¿Tú crees que ante esta situación esto pudiera provocar, luego de concluir este proceso, una división del PLD que pudiera dañar la imagen o la comunicación de este partido, Felipe? No estoy seguro que la unidad esté garantizada por la situación reciente de denuncia de Karen Ricardo contra Margarita Cedeño, sí. de que estaba tratando de comprar dirigentes de, de su zona. Uh -huh. Pienso que todavía hay unos cabos sueltos ahí, pero el, el PLD está obligado a permanecer unido Porque imagínate la debacle de, de, esta, de esta mala fama que tienen. Sí. Encima están debilitados en las encuestas. Están vivos, sí, pero ya si se dividen sería demasiada cuesta arriba para ellos aspirar a algo en el 2024. Por ende, creo que su objetivo número uno es seguir vivos, seguir respirando a raíz de la presión judicial y también política por parte sí. del PRM, pero sobre todo seguir unidos, porque si no siguen unidos, si se divide, muchos dirigentes simplemente van a hacer lo lógico, saltar al barco de la fuerza del pueblo sí. y fortalecer a Leonel Fernández. A propósito de saltar a barco, como tú dices, en el día de ayer se escuchó una denuncia que hacían desde el PLD diciendo que el PRM está comprando dirigentes, especialmente alcaldes de diferentes demarcaciones. ¿No afectaría esto de manera negativa a la imagen del PRM como marca o como partido? Pienso que en algún sentido te devuelven como diste en aquel momento. El PLD siempre se caracterizó por neutralizar, neutralizar a los partidos de oposición o formando alianzas o comprando o trayendo dirigentes. Comprar de alguna manera políticamente, vamos a decir. Uh -huh. Entonces creo que se le está pagando con la misma moneda y la reacción de la gente no ha sido de rechazo, sí. sino que ha sido simplemente, ustedes hicieron exactamente lo mismo y nadie dijo nada. Entonces esa denuncia conjunta, de Fuerza del Pueblo, PLD y, otros, y otras fuerzas políticas ante la Junta Central Electoral de que se estaban comprando dirigentes eh, de sus partidos para llevarlo al PRM, eh, puede que sea real, puede que sea medio verdad o puede que no sea verdad. Sin embargo, esa es la política dominicana de los dirigentes saltando de un partido al otro como que se cambiaron de ropa, porque no existe en la, en la psiquis o la cultura local esta, ese sentido de pertenencia, de los colores, de la ideología de un partido, simplemente... Y lamentablemente, pero esa es la realidad, eh, el poder y la aspiración de permanecer en el poder es lo que dictamina la permanencia de un dirigente eh, en un partido u otro. Felipe, creo que hemos desarrollado interesantes temas, pero siempre quedaría pendiente aprovechar tu presencia, pero ver de manera general un caso que tú sabes que ocurrió recientemente con, en Honduras, precisamente lo que ocurrió con este presidente allí, ¿este modelo pudiera replicarse? en otros países de la región definitivamente fue un aviso de Estados Unidos diciendo que aunque te saliste con la tuya en el 2017 cuando te robaste las elecciones sí. Estados Unidos nunca Estados Unidos nunca se queda con las ganas de, de, de someter a una persona o a un enemigo político o a quien señalen ellos como un narcotraficante o de corrupción sí. se la dejaron pasar a, a este al expresidente de Honduras en el 2017 cuando se religió por las malas sí. pero hoy por hoy le, le hicieron pagar muy caro con esa imagen siendo detenido, esposado de pies y mano, sí. una, una locura, un, un espectáculo innecesario, pero fue un aviso para los otros expresidentes y actuales presidentes de que Estados Unidos está mirando y a través de las, de la, del poderío económico, cultural, político, si se quiere, que tiene eh, ese país de, de Norteamérica, evidentemente que es una señal y un claro mensaje de que ese caso se puede extrapolar a otros países, incluyendo, por supuesto, a la República Dominicana. Ay, ay, ay. Felipe, atención en República Dominicana. Bueno, Felipe, no quisiera que te marches sin hacer rápidamente un resumen, una proyección, de manera ya reiterándole a la audiencia, ¿cuál es para ti que sería el principal punto a resaltar en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader este próximo 27 de febrero? Creo que el punto a resaltar en este caso es el manejo de la pandemia y la reactivación económica porque son los puntos que más ha, ha trabajado el presidente Abinader. No puede llevarse el crédito a la justicia, porque él mismo ha dicho que la justicia es independiente. Por ende, tiene que tener mucho cuidado con eso de llevarse los, los aplausos de la actuación del Ministerio Público, porque fue lo que él mismo dictaminó. Autonomía total del Ministerio Público, y creo que hasta la hora lo ha demostrado. Ya de por sí tiene el valor de que ha permitido que Miriam Germán Brito haga su trabajo. El punto débil, evidentemente, la inflación, el costo, el alza de, de los precios de, los, de la canasta básica siempre es un tema de mucha preocupación. Creo que hay que, que presentar una hoja de ruta clara dentro del el margen mínimo que el contexto internacional le presenta. Pero la creación de empleos, el aumento de salarios, la, la reactivación económica en términos generales puede darle muchos beneficios. Sin embargo, tiene que trabajar fuertemente con anuncios importantes en áreas de alza de precio en general, combustibles y también no dejemos de lado la seguridad ciudadana. Felipe, me escribe un compañero y si el tema del turismo no estaría dentro de uno de sus logros, y tú no ves esto como un logro también. Por supuesto, y va de la mano con la economía, porque crea empleos, trae riquezas y trae nuevas inversiones. El hecho de que el presidente Abinader permita o, o, o promueva este tipo de, de reactivación económica a nivel de turismo, que es un músculo importante de la economía, sí. siempre va a ser un estandarte. Pero todavía, si esto no se refleja en la economía de los hogares, es un logro positivo, pero no del todo contundente, y eso es lo que tiene que conectar. Grandes inversiones, gran retorno eh, de la, de la, del turismo, de las remesas, sí. pero que ese dinero, que esas, esas riquezas se reflejen en la economía de las familias. Ahí entonces completaría un ciclo eh, político noticioso muy importante y favorable para él. Excelente, hermano. Agradecerte importantes explicaciones de manera científica, por supuesto, y lo más interesante, una proyección de lo que sería este próximo 27 de febrero, la rendición de cuentas del presidente, pero también ver de manera general el panorama político en República Dominicana, pero también la situación internacional. Muchísimas gracias, Felipe, por tu participación con nosotros. Gracias, un placer para mí. Señores, sin desperdicio, Felipe Vallejo, consultor internacional de comunicación estratégica. Nos vemos en un minuto.